Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos con la segunda parte de cómo hacer de forma casera un molde de silicona. Eh, espero que os guste y si os gusta, pues ya sabéis, suscribiros. Bien, eh, terminamos de echar la escayola sobre la primera mitad de, de nuestra pieza y aunque la hemos echado bastante líquida. Es bueno para nosotros porque nos entra bien en todos los recovecos. Eh, poquito a poco se va a ir poniendo más, más espesa. Con lo que nos va a facilitar el ponerla sobre eh, la pieza. Y e ir dándole forma a nuestra... A esta parte de, de escayola. Que junto con la segunda parte forman la madre forma. Ya veis, es nada, es ir echando... Según va pesando, echar la, la escayola que tenemos sobre la bandeja, encima de nuestra pieza, para ir dándole grosor. Bien, ya, ya nos ha secado la pieza Y ahora cogemos la escofina Y vamos a, a Pasársela por arriba Para allanar un poquito Lo que, es la, lo que va a ser la base de, de nuestro molde Nada, es un poco Y además sabéis que La cayolas se, se trabaja bastante bien Cuando está seca Bien, nos ayudamos con la trencha para desbastar un poco eh, por donde nos ha quedado el exceso de escayola para poder desmoldarla. Eh, tener cuidado cuando utilicéis la trencha en eh, no cargar demasiado para no cortar lo que es la silicona. Bueno y suscríbete si aún no lo has hecho. Vamos a ir quitando el, aún el exceso de, de escayola. Que no nos permite sacar la figura de dentro. Es porque me ha quedado escayola de más en exceso en algún punto. Y me no me deja quitar la figura. Pero esto poquito a poco vais quitando de todo el contorno. La escayola. Hasta que os pueda salir bien la figura. Es un poquito de paciencia. Eh, ya para un profesional, eh, normalmente se suele marcar en la, la figura de silicona sobre dónde va a ir la escayola. Pero yo lo he hecho sin marcar, para que veáis que también se puede hacer. Y bueno, eh, repito que, que este no es un vídeo profesional, es un vídeo para hacer un proyecto en casa la forma más, más sencilla posible ya hemos podido retirar nuestra pieza de dentro de la escayola y ahora con la escofina vamos a pasarla en el contorno de, de lo que es la en la, esta parte de escayola Y vamos a hacerle unas llaves Pero con un cuchillo romo haremos una circunferencia Y haremos eh, a estas, estas circunferencias que le llamamos llaves Pues vamos a hacer cuatro En las partes más gruesas de la escayola Dos en la parte de abajo Y dos en la parte superior esto es para que nos encaje bien la otra parte de escayola volvemos a poner nuestra pieza dentro de, de la escayola vemos que que encaja perfectamente. Y ahora sí, para que no se pegue la, la otra escayola que vamos a utilizar ahora, vamos a ponerle, vamos a untarlo de vaselina. Que ya sabéis, podéis encontrarla fácilmente en las farmacias. Untamos bien todo lo que es el contorno de, de la escayola, donde están las llaves. Para que no se nos quede una la, la otra escayola con esta y podamos desmoldarlo fácilmente. Bien, ahora vamos a preparar la otra parte de escayola, como hicimos la primera vez, eh, un poquito de agua y vamos a ir añ añadiendo poquito a poco la escayola. También que nos tenga una consistencia más, un poquito más líquida. Mitad de nuestra pieza. Eh, si nos cae algo encima de la escayola que ya tenemos, pues tampoco pasa nada, porque ya habéis eh, soltado con vaselina. Ya veis que está bastante líquida. Insistimos que nos entre bien en, en las, lo que son la, los agujeritos, las llaves. Y ahora, pues por encima, vamos a ir echando la escayola hasta conseguir el mismo grosor que teníamos de la primera pieza. Vamos a ir echando poquito a poco sobre la, la pieza, la, la escayola que tenemos en la base, para ir dándole cuerpo. Ya veis cómo está cogiendo forma. Una vez se está secando la escayola y endureciendo. Si quisierais, podíais eh, teñir la escayola para diferenciarla de la otra que es una opción. Bien, pasamos la escofina para alisar bien la superficie. Y con la trencha nos ayudamos por los bordes para que nos salga bien los se nos separen bien las dos piezas. Y quitamos el exceso de escayola que nos pudiera quedar. Bien, ya hemos podido quitar, separar las escayolas. Y el, y el molde de silicona de dentro. Ahora vamos a quitar la plastilina, para ello pues tenemos que separar un poco la silicona, que se nos haya podido colar un poquito por abajo. Si separamos poco a poco, eh, bueno, ahí parece que se ha partido un poquito la silicona, pero no pasa nada porque es del exceso. Nos daréis que la. La plastina está bastante dura, ¿eh? Ahora con las tijeras vamos a cortar un poquito por el borde, para que no sea más sencillo. ya he podido quitar la plastilina y sigo recortando un poquito el exceso de silicona que nos ha quedado en la base y ahora a quitar lo que es la, la calabaza ya nos he salido ahora sí vamos a utilizar una aguja grande si podéis conseguirla, si no una aguja de lana para poner la mecha Con ella vamos a atravesar la silicona. Por la parte de arriba. Que es donde queremos que se vea la mecha. Ya veis, ha sido sencillo. Tiramos un poquito de ella, dejándole que sobresalga como un centímetro y medio, más o menos. Y ahora ya la ponemos dentro de, de lo que es la carcasa, de lo que es la madreforma. Vamos a sujetar esta, las dos piezas de escayola pues con un alambre, o si tenéis una goma del pelo, o otra goma elástica. Yo simplemente con el alambre le doy un par de vueltas y ya está sujeto. Bien, hemos puesto bien la mecha. Echamos cera. Y una vez que, que esté fría la cera, pues ya podemos desmoldarlo fácilmente. Quitamos el alambre. Quitamos la carcasa de escayola. Y aquí está nuestra velita. Espero que os haya gustado el resultado. Ya veis la comparación y muchas gracias por verme.